llevado al laboratorio para que ahí se haga las pericias correspondientes y se pueda determinar el calibre y el tipo de arma que ha sido utilizada. ¿De qué áreas son estos eh, especialistas? Disculpe, capitán? Son la mayoría son del Deltcoop que es el Instituto técnico de científico de la Universidad Policial. Todos de Todo momento... es balística. Bueno, situación? una vez los peritos se dirigen al lugar del hecho y en base a la declaración de las personas que han estado en ese momento, ellos nos van a decir desde dónde ellos percibían los disparos. Entonces los peritos van a ir a todos esos lugares que hablamos generalmente lugares de difícil acceso y lugares altos para eh, buscar la, vainas o cualquier otra objeto que nos pueda dar más luces sobre este hecho.